las circunstancias en las cuales estaba, no podía hacer mucho, pero eso demuestra que el equipo suyo es una basura, loco. <inclusion> Hermano, callo. Me van a ver, tío, pero bueno. Qué táspalo. Carrileándote right? la partida, su perros. rider. Ahí. Hola, ¿qué tal, rey Hola, ¿qué tal, Rey? ¡Toma pilla! Un oh, oh, sí. Beats! Oh, oh shit, my eh! Hey, hey. ¡Eh, <tose> <tose> Soy, ¿Soy? Vale. cómo lo no he le dado! <tose> ¡Let's go! motivación adrenalina por mil! ¡Muérete, anda, que te revivo! ¡What the hell?! ¡Hermano, que te mato sin apuntar, perro! ¡Venga, sal, Primera partida de la temporada, man, y viene así de fuerte. ¡What the hell?! Bro, mira, me vuelo y hago ya cuchillo te mato, es para que andas. Como ellos, que la astra también. La astra también, tío, se las pela, loco. Eso, bobo, para o sea, morir ahora, ¿no? Mi sí. polla. ¿Será bobo? Ahí. La de la de esta, tío. No, menos mal que me lo ha marcado ahí porque vamos, estamos en la puta partida gracias a ese puto PJ ellos Gracias a 6 bro Es que encima Solo un nota juega en el equipo Madre tío A ver cómo yo Me arriesgo muchísimo Me arriesgo muchísimo gente Pero le sabemos al lore de la 6 tío Mani, más what, what do you want about me? What, what do you want, want Mani? Tío No, no puedo, pero yo con todo el mundo no puedo No, tío De verdad, yo no podía hacer más nada, tío Ya ves, he disparado al hueco, tío He disparado al hueco, tío Dios Pobrecito, tío Pobrecito, hermano Me ha dado pa' pena, eh El bridge ese Vaya locura, cabrón Puta, terrible eh. Y sin audio, ¿cómo? ¿Cómo coño está sin audio? Puta, gente que... O sea... Sky! No, tío, no pude, bro Puta. Es picar y picar, eh Qué rico, ¿no? Puta, qué rico, eh Uh, Saí, es me huele, me huele a Pentakir. Ahí estamos, gente ¿Me da mi penta. Por favor Que si no punche me muero, gente ¿Qué es esto, tío? Paso, poquito, ¿Y eso, Saifert? Está con la cámara, podría matarlo ahora, pero pasa Aquí quedan otra Mechina, sí, me panera Está aquí, otra muere, está instante. Más podría estar sin. Thank you, buddy. Nice. Nice. <risa> Le dimos, ¿no? O sea, yo era mis ventas, cabrón. Era mis ventas, dios, Era mis ventas, era mío. O only mine, eh. Son Un rival menos. I can rob you, don't worry. Cumple con tu bebé. Vale, por atrás, ¿no? Supongo. Yo con está es the the What yeah. the los de los de los de los de los de los de los de los de los de los a lo mejor tienes suerte, picha. Y tú la ulti, tío. Te tú la ulti. Vale. Me voy a matar a cuchillo. Ah, bueno. No entiendo eso, pero bueno. Soy yo el de las pies, da por triunfar. Mamá. No, o sea, no puedo hacer otra cosa que You're waiting there. Definitiva lista. Solo queda un jugador. Queda Nada, que regarse ellos. no hay otra. De... Pues ya nos vemos. <ríe> <Desvarece. ríe> en toda Pues gracias, gracias. Y yo, nos da coraje eso. Autoclicker, tío. O sea, es que eso lo debería de echar, tío. Valorant, ¿sabes? 80. <risa> De una <risa> Lo siento, Rina Lo siento, bro eh, Es el típico Rat Kid Buena Have a beautiful day, guys Los atacantes ganan. Rina Por instant sabes. Llevo un 18-20 pues, Por lo menos te ha intentado esos eso, perro Es un niño Seguramente se haya Por lo mismo En plan rollo Ea ¿eh? ah. Subimos otra vez a oro. Menos mal, mancho. Menos mal. Joder. Uf. Bastante jodido, ¿eh? Bien, gracias. Gracias, bro. Gracias. Mi oro, Dios. Uf. Esperemos que la racha siga así, tío.